¡Hey! ¿Qué tal mis campeones? Vea, aquí, ah, delicioso, delicioso, delicioso Tomando aquí, como, eso, fin como una aromática Como una agüita, así como, bueno, algo refrescante, pero caliente Hoy les quiero presentar algo Hoy les quiero presentar un video muy especial, un video diferente Eso sí me interesa El video de las personas que han hecho cover de nuestra canción Estar solo de duro <risa> ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Sí, estar solo de duro de diferentes partes de nuestro hermoso país, Colombia Las personas han enviado videos cantando Y me solté el cabello, me vestí de Sí señor, la canción está solo Bien bacana, bien fuerte, que está pegajosa Esa canción del grupo de dúo Mi hermano, Xavi y yo de dúo, sí señor Ahí los dejo con este video gratificante, alegre Que se lo gocen, que lo disfruten Y el marrusen, mientras tanto yo sigo aquí Tomándome esta aromática inventada por mí Eres realmente un genio ya saben, suscríbanse a este canal Gilmar Rusen Y síganme en mi página de Facebook Gilmar Rusen Yo no sé qué les sea esto <risa> Bueno, me avisan para grabar ¿Estás grabando? <risa> no, mis campeones, chao, chao, Dios bendiga Suscríbanse a mi canal Gilmar Rusen Que se gocen este video mis campeones Chao, chao Ahora sí viene lo otro. Reportándome desde el corregimiento de Chigorodó, Antioquia Sofía Muñetón de estar solo es mejor. Estar solo es mejor que mal acompañado. Voy a vivir mi vida y olvidar el pasado. Tiene talento. Tiene talento la pelada. Tiene talento. Hola, hola, mi nombre es Angélica de Tami Arauca, cuna de la libertad. Se escucha el dúo. Estar solo es mejor. Estar solo es mejor que mal acompañado, voy a vivir mi vida y olvidar el pasado, estar solo es mejor y pasarla bien. Muchas gracias, disfrutemos de este hermoso sencillo como lo es, estar solo es mejor eso no me lo esperaba el sol es mejor y que mal acompañado voy a vivir mi vida y a olvidar el pasado el solo es mejor y pasarla bien tomándome unos tragos hasta el amanecer bueno yo soy Caterina y desde acá, desde Santiago de Chile les envío un saludito muy especial al grupo musical de dúo que comienza su gira con esta nueva canción está súper pegajosa eh, y nada, un besito ¡No joda que vaina tan bacana! Me quiero solito, solo solito, me quiero Carmen Quintero desde la ciudad de Santa Marta donde se escucha estar solo de dúo. Acabo de volver a nacer acabo de volver a nacer desde Medellín solo se escucha estar solo de dúo de Jimmy y Zay. estar solo es mejor, mejor que mal acompañado voy a vivir mi vida y olvidar el pasado ¡Uy! ¡Oh, ¡Qué premio doble! Mejor que mal acompañado vivir mi vida y olvidar el pasado, estar solo es mejor y pasar a la vez, tomándome unos tragos hasta el amanecer. Hola hola, un saludito para Gilmar y Sabi, apoyándolos en este nuevo proyecto musical, estar solo. Aquí en Santa Marta se escucha estar solo de dúo, estar solo Muy bien, Ismael. Muy bien. Hola, ¿qué tal, parcero? Muy buenas tardes. Tatana Revalo desde de la ciudad de Pereira. Sintonizando el nuevo tema, el nuevo sencillo de nuestro parcero de Dúo. Estar solo es mejor que mal acompañado. Voy a vivir mi vida y disfrutar. Es un poeta. <risa> es un poeta. Estar solo. Tomándome unos tragos hasta el amanecer Soy mi pasado, es historia, yo ya no tengo Estar solo es mejor que mal acompañado Voy a vivir mi vida y a olvidar el pasado Estar solo es mejor